Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección te voy a enseñar a dibujar segmentos curvos de una manera súper rápida. La forma tradicional para trabajar con la herramienta de la pluma es la siguiente. Primero la seleccionamos y luego voy a dar un clic para iniciar el trazado. En la parte superior, clic y arrastrar presionando la tecla de Shift y en la parte inferior, clic y arrastrar. Si vas a cambiar de dirección, presiona la tecla de Alt y así hasta terminar todo el trabajo hay un videíto que acompaña a la descripción donde te explico con más detenimiento este mismo ejercicio y esta forma de trabajar con la herramienta de la pluma sin embargo en esta lección no es el caso lo voy a borrar puedes trabajar desde ahora en adelante con la herramienta de la pluma o con la herramienta segmento de línea entonces el primer paso es dibujar un segmento de extremo a extremo el segundo paso y esto es súper importante es trabajar con esta misma herramienta donde vamos a añadir un segmento así que voy a hacer un pequeño zoom y voy a añadir esto que está aquí voy a moverme con la barra espaciadora sobre el documento una vez que ya lo tienes totalmente eh, colocado los puntos doble clic en la mano el tercer paso es dirigirte a elegir eh, la herramienta punto de ancla sobre cada segmento vas a hacer esto clic y arrastrar para crear ese segmento curvo ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Y lo tienes? una vez que está ahí el siguiente paso es trabajar con la herramienta de selección directa y voy a hacer un pequeño zoom. Sobre cada punto que está ahí o sobre cada, cada tirador o alador, si lo pierdes, vas a dar un clic en el trazo y ahora lo vas a reposicionar. Presionando la barra espaciadora, clic en el trazo, lo vas a recuadrar conforme a la necesidad. Esto realmente es sencillo y es más rápido que el método anterior. Ok, lo tenemos ahí, clic y arrastrar, clic y arrastrar, vamos de nuevo por acá. Otra vez seleccionamos con un clic en el trazo y con los controladores lo voy moviendo hasta que te quede realmente súper bien. Bueno, la idea es que practiques, practiques y practiques bastante. Ok, ya está listo y ahí, doble clic en la manita. Una vez que lo tienes ahí, está perfecto. Estos super trucos son para ti, por lo que te pido me dejes un comentario, suscríbete a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.